Parque Nacional Natural Sumapaz. En el Parque Nacional Natural Sumapaz, se encuentran representados dos de los principales ecosistemas de las montañas tropicales, el páramo y los bosques andinos. En estos últimos se encuentran, las franjas de vegetación de bosque alto andino, andino y subandino. El Parque Nacional Natural Sumapaz, abarca aproximadamente el 43% del complejo de páramos más grande del mundo, el complejo de Cruz Verde. Guión, Sumapaz, el cual según datos del Instituto Alexander von Humboldt, 2012, tiene una extensión total de 333.420 a de las cuales solo 142.112 se encuentran protegidas bajo la figura de Parque Nacional Natural Sumapaz una de las funciones principales de los ecosistemas que protege el parque es la regulación hídrica de las cuentas altas de los ríos Tunjuelo Sumapaz, Blanco, Ariari, Guape Duda y Cabrera como oferentes de servicios ecosistémicos para el distrito capital y los departamentos del Meta Huila, y Cundinamarca. El Parque Nacional Natural Sumapaz, es uno de los sitios de alta montaña más rico en géneros y especies de flora colombiana, ya que posee un gran número de organismos, muchos de ellos endémicos que hacen del parque un reservorio importante de diversidad biológica, ecológica y genética. En el parque, se han reportado unas 260 especies de mamíferos. Entre estas especies, se encuentran el chihuiro, Drocherus y Drochaeris. La lapa o boruga de sabana y montaña, cuniculus paca y cien, taxanovski, el picure, guatín o cotiara, fuliginosa, el tintín, yo procta el curi cavia porcellus, las dantas de páramo y de selva, tapirus pinchaqueite, terrestris, el cafuche, zaino o puerco de monte, talla su pecariite, Tajaku, el venado cola blanca, odocoileus virginianus, el soche gris o venado lobero, manzama goazubira, el venado colorado o soche colorado, manzama rufina, el tigre mariposo, pantera onca, el puma, puma con color, el tigrillo, leopardus biedi, la oncilla, leopardus tigrinus, y el tigrillo cunaguaro leopardus pardalis, el jaguarundi, puma jaguarundi, la nutria, lontralongicaudis, el armadillo, burre, o cachicamos habanero y montañero, Dasipus Septemfingtus y Don Capleri Novencinctus, El perro de monte, Potos Flavus. El Ulama, Eira Barbara, el zorro cangrejero, cerdo Kiontous, el erizo, Cuento prensiles. el Cuzumbo, Nasua Nasua, las chuchas, Didelpis Marsupialis, y la ardilla, cirus de y el oso de anteojos Tremarctos ornatus. Entre las principales especies de aves, se encuentran el gallineto de monte, tinamus major, gallineta azul, porpirio martinica, cormorán palacrocorax olivaceus, gavilán, accipiternisus, guacamaya verde, paramilitaris, quetzalparomatus morcino, pájaro carpintero, picumnus pumilus. Halcón gutturalis, arrendajo, garrulus glandarius, turpial, chianocorax incas, lororegi amarillo, omorinchus ipterotis, azulejo, traupis episcopus, gallineta, tinamus sp, gallito de roca, rupicola peruviana, loro, amazona sp, oro guapuchona, sarocolius, decumanus, paujil, aburria sp, pavas de monte, penelope sp, Pava, Edionda, Opistocomus Oacin, Toche, Gimnom, Mexicanus, Yataro Tucaneta, Aula Cordinchus Trasinus, y Los Tucanes, Rampastos Tucanus, Plan de Manejo PNN Sumapaz, 2013 además de muchas especies de anfibios y reptiles. La región del Sumapaz es considerada como uno de los grandes centros de diversidad de plantas en el mundo. En esta se encuentran representadas 148 familias, 380 géneros y 897 especies, de las cuales se encuentran alrededor de 25 géneros de flora endémica, 8% del total nacional. Dentro de los rasgos florísticos del páramo, se encuentran comunidades cerradas con matorrales de asteracea y bosques achaparrados con polguilepis, formaciones abiertas con espeletia y pajonales con calamagrostis. Adicionalmente pastizales, prados, turberas. Chuscales y tremedales. Plan de manejo del PNN Sumapaz. Estudios realizados indican que la vegetación de cordillera puede diferenciarse bajo la división de tres estratos. Las especies dominantes del estrato superior son arenillo, caracaro carne de vaca, amarillo, anime, aceite maría, cachicamo y canelo. Las principales especies que componen el segundo estrato son biomate, canelo, solera, guacamayo y guayacán, estas especies son las que ocupan el reglón de vegetación, árbora secundaria. Las principales especies del tercer estrato son siete cueros, encenillo, quino, lacre, granizo, laurel, yarumo, balso y blanquillo. En el bosque subandino en el pie de monte orinocense, entre las especies dominantes están, guaymaro, punta de lanza, cucharo, anime, palo de cruz y corneto, con relictos del bosque secundario que están representados por palmas y árboles como guamo, amarillo, palma de cumare, palma y agua, palma churrua y tunos.